Sergio Goicochea se puso el chip sexual. El ex arquero de la Selección Nacional reveló que ya va por el segundo dispositivo. Ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, afirmó. En 2014 Carmen Barbieri se animó a contar que se había puesto un chip sexual para mejorar su libido. ¿Te da ganas de tener ganas? Había confesado la mamá de Cedeval sobre los beneficios de este tratamiento. Lo mismo le está pasando en este 2019 a Sergio Goicochea, quien reveló que va por el segundo dispositivo. Me puse el chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde testosterona. Cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar. Ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol. A la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, contó Goico en el programa radial de Daniel Ambrosino en Radio El Mundo. El chip sexual ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual. El ex arquero de la Selección Nacional explicó cómo es el famoso chip sexual. Son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. Venía haciendo otros tratamientos, pero ahora ya voy por el segundo chip. Al ser consultado sobre si da resultado y Sergio respondió que para saber eso le tiene que preguntar a su esposa, Ana Laura Merlo. Sergio Goicochea se puso un chip sexual y cuenta las ventajas. El ex arquero de la selección argentina enumeró las bondades del dispositivo. Tal como hizo Carmen Barbieri en 2014, Sergio Goycochea se animó a contar su experiencia con el chip sexual. Así, el ex arquero de la selección argentina confesó tener puesto un segundo dispositivo que eleva el deseo sexual. Me puse un nuevo chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido. Después de cierta edad se pierde testosterona, reveló. El chip sexual es el último grito de la moda en materia de salud y belleza en Europa y los Estados Unidos.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 Y el exfutbolista respondió que, para saber eso, le tiene que preguntar a su esposa, Ana Laura Merlo. Hace cuatro años, Carmen Barbieri reveló, orgullosa, que es una de las integrantes del selecto grupo que tiene en el chip, y de las pocas argentinas, claro. Te da ganas de tener ganas. Con esa frase la vedette resumió, en pocas palabras, los efectos del chip. En ese sentido, insistió en que no se trata únicamente de sexo, aunque es cierto que también incrementa el deseo. Le dan ganas de terminar en la cama con tu pareja. Antes para mí el sexo era el último trabajo del día, reconoció, y reveló que el chi fue algo así como darse un gusto. Es la primera vez que hago algo por mí y para mí, dijo. La vedette contó que este implante está instalado en su cadera alta. Hace más de un año. Cuando me hice una lipoaspiración, el doctor me dijo, quedaste divina de cuerpo pero el lo Así que hubo que encargar otro, y este es el segundo que tengo, manifestó en una entrevista. Y concluyó. Es un pinchazo y entra una cosa chiquita que va largando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor, y estoy totalmente lubricada. Por su parte, Katy Fulop también contó su experiencia, a mediados del año pasado. Me acabo de poner el chip sexual, como tenía Carmen, Barbieri. Todavía tengo moretones en la nalga. Antes me daban unos geles como en Sex and the City, contó. Y cerró. Tiene tradiol, testosterona. Es como una asistencia de hormonas en una vacuna. Te sentís más joven en todo sentido, te brilla el pelo. El OVA también se lo va a poner, aunque por ahora usa su gelcito. Sergio Goicochea se puso un chip sexual para aumentar la libido. Al igual que Carmen Barbieri y Caterine Fulop, el famosísimo ex-arquero se sometió a esta cirugía que, según contó, tiene múltiples beneficios. Sergio Goicochea es el primer hombre famoso que se somete a una cirugía para colocarse un chip sexual y se anima a contarlo. El ex arquero de la selección argentina habló con el programa De Vuelta al Mundo, que conduce Daniel Ambrosino en Radio El Mundo y reveló detalles de esta decisión. Me puse el chip sexual. El segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde testosterona. Contó cochea Además, el ex deportista admitió que se sometió a un estudio genético para poder mantenerse siempre fuerte y tratar de prevenir enfermedades a las que es propenso. En esta línea, contó que el chip sexual es bueno para mejorar la calidad de vida.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 Controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, reveló. Sobre la cirugía, contó, son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y esto va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. Venía haciendo otros tratamientos, pero ahora ya voy por el segundo chip. Ante esta novedad, Ambrosino le preguntó si había mejorado su rendimiento en la cama y el ex arquero le respondió entre risas: Para saber eso hay que preguntarle a mi esposa.